<risa> ¡Valentina! ¿Cómo andamos? <risa> bueno <risa> La gente está muy loca, weón ¿Dónde Vamos démosle, a seguir explorando. ¿Ya has visto este? Sí. Acá tengo que empezar a preocuparme por mis pedales, porque si no me va a topar en todos lados. Cáchate el nuevo barranco acá. ¿Qué te parecen los lugares hasta donde te pueden llevar estas cosas? Maniobrando, maniobrando, y de pie, de pie. Ahí a la derecha. Como si fuese una bicicleta, la tenéis que ir guiando. El derecho es la atrás. Igual que en la bicicleta. Muy bien. Ya, aquí fue donde el scooter la vez pasada no pasó. Ahí te creo. Ah, cáchate. Muy bien. No, no, no, no, no, no, no te vayas para ningún lado. ¡Oh, vale! Oh, ¿Qué estás haciendo? Un paseo por el parque acá. Switchbacks. <risa> La wea que estamos subiendo uh, pedal uh, pedal de nuevo Oh no oh, pasó Pasó, pasó, pasó Go, go, go, go uh. <risa> ¿Qué estamos haciendo bro? ¿A quién se le ocurrió esto, Valentina? ¿Esto es moto enduro? ¿O mountain bike eléctrico? ¿O... ¿O lo que sea que esto se pueda llamar? No. ¿Uh? Sí, tiene que haber pasado, dale. Con la moto pasáis. <risa> Motito todo terreno. Todo. Todo. Y con el micro torque agarra así, pop. Estoy con mi maleta. Por acá no pasan los pedales. Eso. Cuidado con el ay. para la pala izquierda un poco. Y avanza. Uf. Uh. Uu, uh. oh, la horquilla Cacha, yo no le he hecho nada a esa moto y te la estás destruyendo ah. Bromits Esto esto no está bien? Esto está, sí, esto es difícil, a ver Acabamos de pasar por tanta esta roca oh, Me gusta la línea de la Valentina Cuéntame Valentina, ¿qué te ha parecido la motito? Muy entretenida. ¿Fácil? Sí, fácil de manejar igual. Bueno. Otra vuelta más. Recuerdas bien cuál es el freno delantero y el trasero? Eso es un, una bajadita nomás. Sí. Oh shit. Oh, Cameraman va, va a ir algo problemado acá. ¡VALENTINA! Ya, esto, esto puede ser porrazo al toque. HOLY COW Uno. Oh, ¡Tengo mal puesto el pie. No. no, no. ¡Mierda! ¿Cómo vais? Uu. Uh. ¡Oh! bien! ¿Qué tal? Bien. Esta gallo no pasó. Uh uh. uh. Espérame. Derecha abajo. ¿Por ahí? Sí. Yeah. Me va a pitar una llanta. No, tú tenés que pasar por el centro, pero yo me va a pitar una llanta. La línea es justo por ahí al centro. ¿Pero paso por arriba de la roca mejor? Por la mitad, no, la mitad de la zanja. Si pases por arriba de la roca, te va a ir de punta después. ¿Parado o sentado? ¿Cómo te acomode más esta vez? ¿Como no, cómo igual está difícil? ¿Vamos a ir pie sí. Ah. sí. Acostúmbrate a eso. Siente eso. Perfecto. No puedo creer que pase por arriba toda esta Acá se pone bueno. Uno oh, te creo. ¡Surio! ¡Uh! ¡Uno! ¡Uh, se fe! ¿Qué haces ahí arriba? ¿Cómo planeas darte la vuelta? <risas> ¡Oh! oh, oh! ¡Ni un respeto. Oh, un ritmo no malo. Esquivando piedra. Uh, ¡Oh, casi me salgo. ¡La vale! Me grita, te pillo, te pillo. Muah! Este ritmo no es nada despreciable. Uy, ¡Uh, está subiendo en menor. <risa> ¡Wow! Dale, dale, dale. <risa> uh! Llegamos acá de nuevo, sí. mentira, ¿qué podemos decir del video de hoy día? Que sí, es una buena alternativa para salir vaciar, a pasear, a ir un rato, eh, Entre míos. Sí, podemos decir que si te gustó este video sobre movilidad eléctrica en el cerro. Compártelo. <risa> sí, que sí, dale que un like. Dale un like. Si tienes algún amigo que... Creo que le gustan los vehículos eléctricos, las cosas nuevas y no hay. Esto le ocupa. ¿Compártelo? Y suscríbete no, no, no, no. al canal para seguir viendo videos de este estilo ¡Chao! ¡Nos vemos en el cerro! ¿Te atrevería a bajar escaleras? Esto es una idea... no es buena ¡Mierda! ¡Oh! Me estoy arrepintiendo un poco Primero el pie derecho, pero tienes que apoyarte en mí ¿Hace cuánto tiempo no lo así? hace rato, hace rato. ¡Woo! <risa> despacito igual va a ir rápido más despacito y el lomo de toro no lo voy a sentir mucho muy bien <risa> Déjala ir nomás aquí? <risa> ¿cómo estuvo? Ya, yeah, cambio. Cambio.